me di cuenta que no solamente tienes que estar pasando por una crisis emocional para aprender del curso, ¿no? Eh, también tenemos esta idea cultural de que tienes que estar muy mal para buscar ayuda, ¿no? Te tiene que doler la panza para ir con el doctor, tiene que dolerte el corazón para tener una terapia, ¿no? Y realmente este curso te, te, enseña, eh, te, te enseña a conocerte a ti mismo, eh, a conocer también a los demás y a, y a poner un granito de arena para, para ti mismo y, para, por, y por consecuencia para, el, para los que te rodean. ¿no? Pero no necesitas estar en una crisis emocional para tener un beneficio con este curso. Pero a mí me encantó, me encantó el taller. Se me hace un taller súper práctico, súper fácil de entender, este, das unos pasos maravillosos y súper útiles para poder lograr aumentar la autoestima. Bueno, si tú quieres tomar un curso que, o aprender cosas nuevas que te lleven a entender este mundo de una mejor manera, para estar más en paz y entenderte a ti para estar mejor contigo mismo, eh, yo te lo recomiendo ampliamente. Hubo, hubo una sesión del taller que yo de verdad dije, ¿qué es esta sesión? Creo que fue la penúltima de una meditación de que te veas desde niña, creo que fue de como hacia atrás de este momento hacia atrás, que yo de verdad decía, ¿qué es esta sesión? O sea, fue impresionante. O sea, de veras, yo he tomado todos los cursos del mundo, todos, todos, pregúntame y te voy a decir que sí. O sea, todos, de verdad. Y decía, como ese, sobre todo esa sesión, que fue como la perla, de verdad, es como que tú descubriste el hilo negro y todo súper generoso, mira, aquí está, solamente tienes que hacerlo. Mi querido Ricardo, ¿qué puedo decirte? Un gran, gran, gran aplauso. He disfrutado inmensamente tu ponencia con una gran claridad, una gran estructura profunda, clara, con una gran madurez, con una gran sabiduría y además dando estrategias súper prácticas una y otra vez, pero además con, con una proyección tan armónica de tu propio ser que me parece algo verdaderamente fabuloso, fascinante. Y además la claridad con la que has respondido a todas las preguntas, la profundidad con la que viste el tema. Bueno, simplemente quería de verdad felicitarte, darte un abrazo enorme. Muchísimas gracias, mi querido Richard. Un privilegio poder escucharte, una emoción muy profunda. Nos conocemos desde hace muchísimo. O sea, te conozco desde que eras un niño y verdaderamente... Verte crecer, verte de madurar, desdoblar así con este profesionalismo el modelo, pero además irradiando una paz muy grande y una armonía muy profunda. Felicidades, me quedo, Richard, muchísimas gracias. ¿eh?